Bienvenidos un día más al canal, hoy tengo un vídeo muy especial para vosotros que hace mucho tiempo os quería enseñar y es la parte más traviesa de Maya que no habéis visto aún y es que los cerdos son animales muy inteligentes y con la inteligencia viene asociado el aburrimiento, son animales que se aburren con mucha facilidad, entonces Maya un día cualquiera que está por casa que no sabe qué hacer, pues hace travesuras, hace tonterías, se dedica a ir por la casa haciendo desastres y he conseguido grabar muchos de ellos y os los voy a enseñar. La parte de la casa favorita de Maya es obviamente la cocina, porque sabe que hay comida y se pasa el 90% de su tiempo buscando comida en la cocina o esperando debajo de la encimera a ver si cae algo. Entonces, al estar tanto tiempo ahí, ha desarrollado una especie de técnica para conseguir comida fácilmente. Atentos. Ha descubierto que si ponemos comida en la mesa, ella estirando del mantel puede conseguir que la comida se caiga al suelo y comérsela. Le encanta hacer eso, es una costumbre malísima que ha cogido y no hay manera de quitársela, por mucho que le corrija es que no hay manera porque es muy destaruda. Y si no puede conseguir comida del mantel, tiene otras técnicas. Usa su nariz de palanca para abrir la puerta de la despensa y poder conseguir comida, porque sabes perfectamente que ahí guardamos mucha comida y más de una vez nos ha pasado que a la noche ha entrado a la despensa, ha cogido un bril de leche, lo ha generado y se lo ha bebido todo entero. Y bueno, si no puede portar la puerta de defensa lo simplemente espera a que dejemos algún armario abierto, por error, y entonces se mete ella con su nariz y busca comida. Y cuando no está en la cocina, pasa la mayoría del tiempo en el salón, donde si tiene suerte, encontraba un bolso en el suelo en el que puede meter el morro para buscar chicles, papeles que comer y cualquier cosa comestible en general. Y si no tiene la suerte de que haya un bolso, entonces puede ir a, a ver si hay zapatos en el suelo donde le encanta meter el morro dentro. No sé qué busca, no sé por qué lo hace, pero es un hobby. A falta de salón y de cocina, le encanta pasar tiempo en mi cuarto. Tuve la mala idea este invierno de guardar las bebidas que recogí para Maya en una caja de zapatos de cartón y meterlas debajo de mi cama. Maya, que tiene el gran olfato lo encontró enseguida y ahora cada vez que la puerta de mi cuarto está abierta, porque la he dejado abierta, si se mete, aprovecha, busca la caja de cartón debajo de la cama, la abre con el morro y coge todas las bellotas que puede. Y si le pide fragante, se coge todas las bellotas que puede con el morro y se las lleva corriendo a otra parte de comérselos. Y si coincide que no está la caja de cartón debajo de la cama, no os preocupéis que tampoco le importa porque también tiene la basura de mi cuarto, que le encanta tirarla al suelo para buscar papeles, para buscar cualquier cosa que sea comestible y luego dejármelo todo tirado e irse. Por alguna razón extraña a Maya le encanta el papel, con mucho que sea seco y asqueroso. Pues cuando está la puerta del baño abierta, aprovecha para ir corriendo a por el papel higiénico, lo estira metros y metros y se lo come, entero. No. Ya. Cuando hemos decidido que Maya haya hecho demasiadas travesuras en casa y decidimos sacarla al jardín para que se tranquila, pastando, pues no. Maya encuentra también la manera de hacer travesuras fuera de casa. Tengo el jardín lleno de agujeros que ha hecho ella, porque a los perros les ha hacer agujeros, y especialmente al mío parece, y los he llenado todos de tierra y de semillas para que vuelva a crecer la hierba, pero eso a Maya no le parece bien y ha decidido volver a acabar en los mismos sitios. No sé exactamente qué está planeando para el jardín, si hacerme un campo de golf o cavar una piscina, pero está quedando súper bien. Pues ya habéis sido testigos de lo traviesa que puede llegar a ser Maya. Y es que lo gracioso es que muchas veces lo hace a costa. Igual estoy yo en el jardín y ella viene y delante mía cava un agujero para que yo le riña y ya se va corriendo como si fuese un juego. Lo importante de estos casos es ser muy firme con ellos y cuando los pillamos en el momento decirles no firme para que sepan que está mal. Y Maya sabe muy bien que lo hace mal, pero no hace para molestarme muchas veces. En fin, si vuestras mascotas también hacen cosas muy raras, cuando están aburridos, por favor dejándolo en los comentarios, me encantaría leerlo. Si os ha gustado el vídeo dadle a like y no os vayáis y suscribiros en el botón rojo de abajo o en el cerdito este de la esquina. Y nos vemos la semana que viene. Suscríbete. 국민 clap